No ¿Lleva pantalones? No, va desnudo por la vida ¿Tiene orejas? Sí ¿Es malvado? No, es más bueno que el pan ¿No es un pokémon? ¿Sí? No ¿Es verde? ¿Tiene cola? No ¿Eh, ¿Te gustaría que es de pequeña estatura? Sí, es pequeño y redondo No, la tiene redonda Ahí está. Ahí está. Tu personaje es hermano de un pastor. No tiene pastor. Bueno, sí, en realidad sí. O sea. Probablemente. Claro, porque es una cabeza. ¿no? Tu personaje es un amigo de color azul. ¿Tiene un amigo de color azul? Sí. ¡Hola! Este vídeo. Este monstruo me encanta Es menor de edad Lo que sé, es una estrella de mar, pregúntaselo a ella ¿Es un animal? Sí, las estrellas de mar son animales Así que No es un ratón, por favor Estuvo enamorado de un profesor ¿Qué pregunta es esta? ¡Hala! Que estoy en directo ¿Patina bien? No patina, vive debajo del mar No. Eh, ¿Tu personaje tiene poderes? Para nosotros sí, pero no tiene poderes. No tiene poderes. <risa> sí, no, ¿eh? Porque a Auron Play se le conoce por los vídeos que hacía él reaccionando a, a cosas, pero cuando, su, cuando empezó Twitch, se le empezó a conocer más. <risa> tranquilo, oh, tranquilo. A ver, eh, claro, en Karmadan del año pasado sí que apareció. Pero en el pero el de este año no. ¿Para qué me haces otra pregunta si sabes que es Auron Play? has puesto Auron jugada. No hace falta que digas más. Tu personaje tiene que ver. Hombre, si es el mismo. ¿Cómo va a tener que ver con Auron Play si es el mismo Auron Play? Ah, porque aquí va una J, Aquí va una J, no va una g. Aburrido va con doble r. Eso para empezar. Vendo va con v. Barato va con b. O sea, aquí le ha puesto al revés. Aquí va, puesto la b y aquí ha puesto la v. ¿El es un niño de tres años o qué? A mitad, a mitad, de precio, rebaja. A ver, esto... Esto, esto de aquí va separado. A ah, mitad. Aquí va una C. No una C. O sea, una D, perdón. Una D. No una C. ¿Entiendes? De precio. Increíble. Solicita un trabajador para trabajar. Mejor explicado, no puede ser. Mejor explicado, no podría estar eso. Un trabajador para trabajar. La verdad es que yo no sabía que el trabajador trabajaba. Hoy que la bruja. No. ¿Qué es esto de la bruja? ¿Quién escribe estas cosas? Sería aviso, portal abrevia, abrevia. Es que ya no sé ni cómo corregirlo. Eh, portal averiado. Pierdenlo y ábranlo muy despacio. Gracias. Sería la corrección correcta. Vale, pues esto es el puente. Este es el puente de Londres. Y circulan al revés, porque allí va al revés. De hecho, si te fijas, el volante. Está en la, dere en la derecha y no en la izquierda. Aquí es. No. Esto es el típico Starbucks. Vale. Espérate. Aquí quiero ir buscando las zonas en las que he estado. No. Vale, pero vamos a, a ir caminando por Londres. Esto mola, ¿eh? De Google Maps. De Google Maps mola que flipa. Mola bastante. Por esta calle. No, por esta calle no es. Eh va para aquí cómo puedo ir yo aquí ah vale, haciendo doble clic vale, aquí he estado yo esto, esto vale, es la torre de, de Londres creo que es este sí es este es este, es este vale, ese es el, creo que el aeropuerto es ese espérate no sí espérate Aeropuerto Es espérate, espérate Claro es que como en Londres es todo al revés No me acuerdo Si era por aquí O era por aquí Creo que es aquí. Más bien es aquí Aquí es Vale Esto es Londres Vale este es el aeropuerto No se puede colar no, no, No, no puede entrar No podemos entrar al aeropuerto no podemos entrar al aeropuerto, Pero era por aquí Es este aeropuerto Por aquí entrábamos ¿Vale? Y por aquí salíamos <ríe> Básicamente Entonces hacíamos así Cruzábamos por aquí Luego Vale, creo que de allí Creo que tiramos para la derecha Si no me equivoco Creo que fue por aquí Es que claro, todo esto Allí hay coches para aparcarlo, ¿ves? ¿Ves? ¿eh? Me parece que es ahí. A mí me suena que era una... O oh, era más para adelante. A mí me suena que era una calle como esta. Eso sí, me acuerdo que llovía, ¿eh? Era de noche. Estaba lloviendo. Y sí, era por aquí, porque me acuerdo yo de esta. De esta. De esta rotonda. Esta mini rotonda. Porque por ahí no es. Por ahí no es. Mira por aquí, creo que es esto creo que es esto de aquí donde donde comimos en el viaje de, de final de curso de, de Londres abajo, tira para abajo, Google, tira para abajo que qué cuca esta casita, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se hace eso ¿Cómo se hace lo de calle Volcán 5. Vol, Espérate. ¿Aquí? ¿Dónde? A ver. 5. Esto creo que es, ¿no? Aquí. O Google, ahí no piso. <ríe> ¿Ah, sí? A ver. Vamos a tirar para allá. Tiremos para esa dirección. Tiremos para esta dirección. De antes. Vale, vale, donde antes. Aquí. Tirando para atrás. ¿Por aquí? Qué bonito, eh? que chulo. Aquí, para que para aquí. Diferentes a las de a las de España, las farolas esas. Hoy, qué bien para los niños y todo y el puerto. hoy que qué maravilla! Qué maravilla. Qué chulo. Qué chulo, qué chulo. Molan, ¿eh? Por lo que veo en, en canales hay muchos coches de estos, ¿no? Tipo como Todoterrenos, de estos de, de montaña. De estas furgonetas. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué, qué hace una silla ahí? ¿eh? Pero es que además no hay nada. ¿Lo ves? No hay suelo, no hay nada. O sea, Porque, claro, esto. Es el muro este aquí pequeño, pero esto es una pared lisa. No hay nada ahí. ¿Qué pinta hay una silla? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Me ha llevado a no sé dónde. Gancho. ¡Ah! He puesto gancho. No sé. No sé escribir ni leer. A ver. Uh, ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? No? Por ahí pone que no se puede pasar y nosotros pasamos porque somos aventureros. Mira para allá. Lo de... Lo, lo, con la cosa azul. ¿Quieres dejar de, de, de esa cosa azul? Vale. La playa de Carmen era por aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí. ¿Eso es una caca de perro? ¿Esto es una caca de perro? Acabo Acabo de encontrar una caca de perro En Google Maps Acabo... Acabo de encontrar una caca de perro En Google Maps En la playa ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Esto marrón? ¿Esta cosa marrón qué es? La viaja Se ha metido en el mar... Ostras Te juro que Te juro que yo pensaba que no iba a pasar ¿Sabes? Hombre, ¿qué pasa señor? Son como piedras, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, son como Cáscaras de algo No sé oh, muy raro muy raro, a ver Esto no lo censura, Perfecto Perfecto, pero es que esto es una isla, ¿no? Pero cómo, a ver, espérate, ¿cómo puede vivir gente en una isla? Mira, mira, mira, mira el agua, mira el agua, mira el agua, increíble. Perdone, señora, perdone. Eh, siempre, vale, en las playas y en España, por lo menos, hay uno, varios. Que van por el. Paseándose por aquí, ¿vale? Por la orilla. O por la playa mismo, por aquí en medio y tal. Y llevan Pues cosas de beber, llevan comida. Normalmente llevan refrescos. Y se te acercan. O, o simplemente se pasean. Pero a algunos se, se te acercan y da un poco de miedo. Porque no sabes si te van a robar. Si. Si de verdad te van a vender algo, si te van a timar, no sabes nada. No sabes nada. Y luego, normalmente también, supongo que en otros países también, hay un socorrista. ¿Quieres explicar qué es eso? Parece la sombra de una paloma. Pero. Es que parece una. Caca, una, una gaviota o algo. Porque mira, aquí está el pico. Esto es el pico, la cabeza, luego aquí estos son las alas y esta es la cola, ¿lo ves?